Nuestra generación cuando sea la adulta por, por aquellos valores en los que fuimos educados cambiará mucho cambiará el panorama político y cambiará la manera en la que en la que creemos que debemos vivir yo un italiano un portugués un inglés de cualquier de cualquier país de europa al final tenemos mucho mucho más en común que igual tenía la generación anterior con respecto a los otros países igual es la tecnología la velocidad de la comunicación la facilidad con la, que podemos, con la que podemos viajar realmente tanto por nuestro nivel económico que es mayor que el de nuestros padres probablemente y, y por la oportunidad del estudio yo creo que están dejando caer a una generación preparada para, en la que han invertido además muchos recursos en, en nada, no sé, lo están dejando ir yo supongo que para mí eh, el hecho de cambiar, cambiar de país nunca fue un gran cambio, porque yo ya cuando era pequeña lo primero que hice nada más tener conciencia con cuatro años fue mudarme a otro país, entonces supongo que aunque no sea consciente en mi mente eso ya, ya está articulado así, entonces cuando cambio de un país no, no pienso oh, estoy en un país extranjero, voy a encontrarme con gente que no conozco, van a hacer cosas raras, no pienso que, que al final todos van a ser como yo pero hablando un idioma diferente que tendré que aprender. Siento que no soy, solo yo, no soy solo yo, también es mi generación un poco que está predispuesta a, a ir, a hacer, a conocer, porque también nos educaron así, en, en los valores de que todos somos iguales y no hay que tener miedo a nada, y que igual luego es mentira, bueno, no se sabe, se, se verá, pero yo creo que es eso. Fuimos educados con esa predisposición a, a confiar y la tolerancia y... Que algunos creerán que es un discurso que no tiene un sentido porque la vida real no es así. No, no es así porque no se ha educado a los niños a pensar que la vida es así. Pero si tú a los niños le enseñas eso, al final crecerán como adultos que, que lo defiendan. Hay muchos otros factores que no son solo lo que nosotros elegimos, sino lo que creemos, que queremos, que influencian en nosotros. Yo igual quiero unas cosas, pero igual alguien de, de mi edad que que no tuvo los mismos estímulos, va a querer otras cosas.